soy Happy Longa y eso significa que... <risa> ¡Nuevo vídeo! <risa> ¡Nuevo vídeo! <risa> Hoy os traigo a prueba los labiales de color pop. Este que llevo es muy, muy, muy bonito, pero mmm, bajo mi punto de vista, obviamente, el mío no va a ser el de mi medicina, creo que todos tienen su pega os cuento, bueno aparte mi flequillo que se está abriendo por ahí, mm. estos son los labiales que yo tengo de color pop, tengo el lady, uy que no podía abrirlo, son labiales que pigmentan mucho, son muy cremositos, tengo Taurus, que, eh, para hacer mate no me molestan pero para nada y son muy bonitos, son colores que pigmentan una barbaridad y mmm, son muy ponibles, este es el Taurus, que es el que llevo puesto. Por ahí. se me ha ido mejor. Y este de aquí es el Lumier. es que mirad, es que pigmentan lo que no está escrito, son colores muy bonitos. El problema de estos labiales, que por ejemplo yo llevo el Taurus y me lo he que retocar, porque si tú te suenas los moquiños, porque tengo una alergia perenne en cuanto me suena, se va el color, que no se va así una barbaridad, en plan de como si se te fuera completamente, pero mmm, se queda pues un color rarillo. Bueno, se me quedaba algo tal que así. O sea, la diferencia de este fuerte a esto pues... Estos dos, como estáis viendo, cuando se va el pintalabios, se va bonito. Entonces Taurus... Me parece precioso, perfecto, pero cuando se te va, mmm, no. Tienes que estar ahí controlándolo para que no se te quede así de es que Te digo, de marrón pasa a, narron, a este marrón anaranjado que no termina de gustarme. Es que no me parece ni siquiera el mismo. <risa> es así, no te manchan los dientes. Eso me gusta mucho. Entonces, estos labiales mate funcionan pues si no bebes y si no comes, porque es que se os va en un plis. Es un labial que transfiere. Es un labial barato. Si os dais cuenta, el packaging no es que sea gran cosa. Con lo cual, pues, hay que tener cuidado con él, en plan, de no sacar mucho. Entonces, siempre saco menos. <ríe> Estos son consejillos aquí. <ríe> Express. Quise probar los ultramate. Y me cogí Viper. O Viper. <ríe> y el Lumiere 2. El Viper, por ejemplo, si os fijáis... Uno, dos, uno. Voy a marcar aquí. Ahí. Si os fijáis bien, se está desconchando. Y eso no, no me gusta nada. Y el Lumier está intacto. <risa> volvemos Madre mía. Menudos cambios de luz. Ahí. Bueno, pues eso. <risa> me cogí el Lumier 2 porque me parecía muy, muy bonito. Es súper pequeñito. Me gusta muchísimo porque así se aplica bastante mejor. A mí me gusta marcarme el arco de Cupido. Y es que mirad, es que pimienta mm, es un color muy bonito. Es que yo, mm, es un rosa lilado, muy chulo, muy, muy, muy chulo. Mm, que. Pues que os voy a contar, es mi color favorito. O sea, toda la gama del lila me gusta. Y luego, Viper. es muy chulo, es un color rosa muy bonito, es que mira mmm, me, me, me gustan muchísimo <ríe> luego el problema veréis, labios son secos entonces hay algunos mate que no puedo llevar obviamente, pero yo me aplico cacao antes y súper bien, en algunos labiales me pasa lo típico de que te echas cacao y se fastidia el labial si es mate no se termina de secar ese tipo de cosas, pero con algunos labiales no y esos para mí son mis favoritos y con los que yo repetiría estos labiales no transfieren y la diferencia de estos y estos es el precio es que yo los compré en oferta con lo cual no sabré deciros creo que este vale como 4 o 5 dólares no estoy muy segura y este como 7 o así entonces sí son labiales que me gustan son labiales que recomiendo pregunta de millón, ¿qué tardan en llegar? tardan como entre una semana y media o dos para irse, sí, va y es más resistente el Lumiertos espero que os haya interesado este tipo de vídeos, voy a hacer más del estilo espero que os guste, que os interese decídmelo en los comentarios y nada mis Miraquis, nos vemos el próximo día así que mientras tanto y hasta entonces lo más más más más más importante de todo Happy mira mm. Miraquis, muchas gracias por todo